Que la pone, mis hijos tranquilitos, que ustedes no componen, no me pido lo que pasa en los callejones, cuando el chero aquí se droga y los menores prenden blones. Esto lo hicimos para el internacional, esto lo hicimos para el internacional, esto lo hicimos para el internacional, usted no me la daban, ahora me la quieren dar, esto lo hicimos para el internacional, esto lo hicimos para el internacional, esto lo hicimos para el internacional, usted no me la daban, ahora me la quieren dar. Produce. tú supiste no te haga John Rosal que lo que dime a Angel, Isabelita en el presente mi sueño Blaster produciendo, que fue el que le pone lo, un toque lo, de mayo